¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en vivo transmitiendo eh, desde las redes sociales esta charla que vamos a tener hoy. Eh, que estamos convocando la red de resistencia y rebelión de Yucatán y la asamblea en defensa del territorio maya Muximbal. Es soy Indiano buen fin. Vamos a estar aquí eh, platicando con ustedes y conduciendo un poco la charla. Yo y mi compañera Vico, Aquí está Vijo, andas por ahí, te escuchas, este, estamos teniendo problemas con, eh, con la transmisión de la compañera. Entonces, les quiero presentar a, a los compañeros que nos están apoyando hoy con esta charla, que se trata de colonialismo, es este colonialismo desde la guerra de castas al tren maya. Y tenemos a Rodrigo Yáñez Salazar, investigador asociado eh, de tiempo completo en el programa de Ciencias Sociales, área de Antropología Jurídica, doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán en la Universidad Marista de Mérida y en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones recientes se encuentran... Eh, no solo los ejidatarios tienen derechos, la emergencia de los derechos humanos de los mayas de Yucatán en Península volumen 14, número 1, PP 107, 129, 219. La consulta previa como símbolo dominante significados contradictorios en los derechos de los pueblos indígenas en México, Latinoamérica, and Caribbean Ethnic Studies, students 2019, en prensa. Eso es lo que tengo aquí. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias por participar con nosotras en esto. Y tenemos al compañero licenciado en, en Educación Media, eh, Pedro Uc B., eh, ...licenciado en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Fue profesor de filosofía e historia desde 1993 en la ciudad de Tikul, Yucatán... ...en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes SEBA... el plantel donde también realizó estudios... A través de consultorías y talleres en lengua maya, acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad maya en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán y es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Chimbal. Pedro, bienvenido, muchas gracias por, por andar por aquí. Y ahí está mi compañera Vico, ¿ya estás ahí Vico? Bueno. Ya. Ya andamos por ahí. Ok, vamos a empezar entonces, compas, gracias, pues este, esto se trata de platicar más que otra cosa, de platicar este, de manera coloquial y clara para que la gente que nos escucha pues pueda tener la información necesaria para discernir sobre varios sucesos y situaciones políticas que nos aquejan. Entonces, la primera pregunta que sería la obligada, ¿qué es el colonialismo? Quien quiera. ¿Sí ¿Me escucharon? Sí, adelante, si quieren comenzar Pedro, que, como eh, quieran. Pues, creo que sería bueno que, que comiences, por favor. Sí, bien. Yo creo que muchas veces cuando escuchamos la palabra colonialismo, pensamos en algo del pasado, ¿no? es decir, pensamos en las potencias europeas, no, desde España, Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia, entre otras, que eh, conquistaron eh, territorios de otros pueblos, que establecieron gobiernos en esos pueblos, ¿no? algunas veces gobiernos directos, ¿no? donde ya formaban parte, digamos, los colonizadores eh, gobernaban directamente sobre los territorios, o a veces gobiernos indirectos, reconociendo autoridades locales eh, y gobernando, digamos, de una manera, desde a distancia, por otros mecanismos. No solo es una cuestión política, me parece que eh, fundamentalmente ha sido una cuestión de economía política, es decir, de apropiarse de recursos, ¿no? Finalmente, todo el renacimiento, ilustración europea, la revolución industrial, que muchas veces nos las enseñan en la historia, ¿no? en la escuela, eh, como logros de una civilización o de unas sociedades, en este caso europeas, pues no hubiesen sido posibles sin la explotación de recursos como eh, el oro, la plata, las pieles, no pensemos en, en todas las pieles de castores, de muy diversos animales que fueron eh, cazados, eh, a veces eh, con, con las relaciones de los propios pueblos locales y desde luego tráfico de, de esclavos ¿no? y, y, de, y de fuerza de trabajo local. Es decir, hubo todo un proceso de expropiación de recursos naturales bajo justificaciones de diversa índole. Muchas veces eran justificaciones religiosas, ¿no? es decir, eh, la campaña colonial se hacía en nombre de eh, llevar la palabra de Dios a las personas que no la conocían, también es cierto, y bueno, esto Pedro lo, lo conoce muy bien, que muchas veces la defensa también de eh, los propios pueblos locales también se hizo en nombre de la palabra de Dios, es decir, eh, reconociendo la, la humanidad y la dignidad de las personas. Pero creo que lo importante es eh, no pensar únicamente el colonialismo como ese episodio del pasado, de siglos atrás, que, que ya se superó con las independencias, ¿no? cuando los países se declararon independientes, sino que, las ideas, las categorías, las formas de pensar que estableció el colonialismo, ¿no? por ejemplo, que un color de piel es superior a otro, ¿no? que el color de piel blanco es, es superior a, a todos los otros colores de piel, eh, cafés, oscuros, negros, que eh, una forma de trabajar, una forma generalmente llamada racional, mercantil, productiva, que busca eh, la mayor ganancia con el menor esfuerzo, es decir, todas esas formas persisten en la actualidad y son parte del problema de la actualidad. La idea de que pueblos locales no pueden o no son capaces de tomar sus propias decisiones, de resolver sus propios problemas o que sus modos de vida, de, de sentir, eh, no son eh, los considerados eh, eh, propios del desarrollo, de la modernidad, del progreso, etc. ¿no? Y eso lo vemos... Eh, claramente con discursos actuales eh, que ya no se hacen en nombre del colonialismo, pero que tienen características coloniales, como la idea de que se tienen que hacer grandes proyectos de inversión, de infraestructura para generar empleos, para llevar eh, eh, la mejoría de condiciones a, a pueblos, que ciertamente muchos de ellos se encuentran en condiciones de pobreza, de discriminación, de marginación, producto de toda esta historia, no, no, no naturalmente estuvieron así, sino que es un producto de esta historia, pero que muchas veces muchos pueblos dicen, bueno, es que yo quiero una vida tranquila, quiero eh, estar así con lo que tengo, eh, no, no es una apología a la pobreza para nada, pero no se escuchan, y la idea de tener una solución que viene desde fuera, bajo cualquier discurso, sea religioso en el pasado o hoy, o hoy en nombre de la globalización, del crecimiento económico que es... La nueva religión, es decir, eh, nadie puede cuestionar el crecimiento económico. Hay que crecer, hay que generar empleos, hay que generar riqueza, aunque esta no esté distribuida de manera igualitaria. Son formas de colonialismo actualmente. Bueno, este, yo puedo comentar algunas cosas también al respecto. Pues este primero agradecer este espacio que. Ustedes han decidido generar para platicar un momento sobre este tema que tiene una relevancia sobre todo el día de hoy, que para nosotros no deja de ser un, un día, una fecha lamentable y que lo más triste es que no es parte de una historia, sino es parte de una experiencia como hemos venido demostrando. La cuestión del colonialismo me parece que tiene que ver con la posesión y el control de espacios, la posesión y el control de objetos, pero tal vez el colonialismo más eh, dañino, el más agresivo, el más violento, es ese colonialismo de la voluntad, del pensamiento, del corazón y del sueño de las personas que viven en determinado territorio. Y esto es lo que más nos nos ha golpeado a nosotros como pueblos indígenas, porque quienes llegaron como migrantes, eh, colonizadores agresivos y violentos, pues no se conformaron con tomar el oro, no se conformaron con tomar las piedras preciosas, no se conformaron con tomar la tierra, también quisieron tomar nuestra voluntad, tomar nuestras decisiones, tomar nuestra mente, tomar nuestro corazón y controlarnos para el bien económico para el interés económico de ellos. Entonces, cuando pensamos en esto, eh, pensamos en, en la historia, pensamos en lo que sucedió hace un poco más de 500 años, pero es interesante cuando revisamos un poco la historia y nos damos cuenta que, que la historia que es un, una asignatura de, de mucha relevancia, ha sido también colonizada, porque se ha manejado como esto que los mismos occidentales llaman historicismo, en donde las escuelas, desde la primaria, si es que todavía hablan de historia ahí por lo menos cuando yo estudié hace casi 500 años la primaria, pues nos dijeron que lo importante de la historia es aprendernos fechas y el color del caballo de Napoleón. Entonces nos dijeron que la historia, pues es eso, una relación de fechas, una relación de nombres, una relación de datos, y resulta que también la historia es una víctima de los colonizadores, también está colonizada. Y, y bueno, con los... Eh, modos de modernizar la educación que hoy le llaman por competencias y que ha resultado ser de incompetencia, pues han eliminado pues la asignatura de de la historia y y aún la mayoría de los maestros de historia lamentablemente son los que menos saben de historia porque se han dedicado a a repetir una cantidad de fechas sin sentido que aburre y, y con mucha razón, a, a los niños, a los adolescentes, y, y a los jóvenes. Yo recuerdo cuando entraba en el salón el primer día de clase, en mi asignatura de Historia, y decía, pues bueno, soy profesor de Historia, y veía las caras de los muchachos así como, ¡qué hueva!, pues nos van a estar diciendo que copiemos un montón de, pues, de fechas y, y nombres. Y bueno, pues yo creo que la importancia de la historia eh, descolonizada tiene que ver con mirar las causas y las razones de los acontecimientos más importantes que se han dado en el tiempo. Cuando nosotros logramos hacer eso, pasan muchas cosas interesantes. Una primera cosa es que los los que discuten la historia o los, los que la escuela tradicional llama como alumnos, comienzan a, a descubrir que no es tan aburrida la historia como se los habían planteado, que no es tan fea ni es fastidiosa y que tiene cosas interesantes. Eso es un primer efecto interesantísimo que encontramos. Luego descubrimos que sí efectivamente aprendemos algunas fechas pero no las, no las imponemos ni les pedimos que las memoricen, sino ellos mismos preguntan, ¿y cuándo sucedió este asunto? ¿Y cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? ¿Y qué tiene que ver con lo que hoy está sucediendo? Entonces, el resultado es así como un poco de, de descolonizar la historia y nos damos cuenta de la posibilidad que tiene esta historia de convertirse en un espejo para nosotros, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Y bueno, la pregunta final que hacen, ¿y, y por qué no se ha cambiado esta situación tan trágica después de 500 años? Pongo un ejemplo que, que a mí también me, me marcó mucho. Eh, cuando estábamos eh, revisando la historia de, de México en la colonia, y de cuántas minas se le entregó, se le entregó al extranjero a, a Inglaterra y a otros, a otros países que venían a diestra y siniestra a abrirse minas, y contamos cuántas minas se les dio y agarraron en ese tiempo, pero comparamos esa cantidad con las minas que Felipe Calderón concesionó a los extranjeros, y nos dimos cuenta que era mucho más lo que Calderón había entregado que, que los que se dieron en la colonia. Entonces, eh, la, los, los muchachos decían, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Pues sí, está pasando. Y es ahí cuando nos damos cuenta que la colonia o la colonización no es un asunto de historia, es un asunto de experiencia. Y todavía llega un gobierno hoy con el nombre de, de Cuarta Transformación, que no sabemos bien a bien qué significa eso, pues eh, crea una policía, para cuidar la concesión de las minas, no sea que se atrevan los mexicanos a reclamar una cosa que es, que es de ellos. Decía en un noticiario hace poco, yo no he revisado ese dato, pero dicen que hay una tercera parte de este país concesionado a las, a las minas en donde es propiedad de los extranjeros, no es, no es de nosotros. Entonces, si esto no nos da vergüenza a día de hoy, si esto no lastima nuestra dignidad, si, si esto no nos sensibiliza entonces yo no sé qué, qué esté pasando. Obviamente están los aparatos ideológicos del poder que han funcionado mucho y todavía cuando alguien quiere reclamar en un llamado Estado de Derecho es descalificado inmediatamente y las puertas de la justicia o de, o de las instituciones que se supone deberían ser de justicia están cerradas descalificándonos como de derecha, como de izquierda, como anarquistas, como radicales, en fin, cualquier eh, término de descalificación sirve mucho para quien está sentado en el poder. Esto es, creo, una primera cosa importante que vemos en, el, en la historia y en el camino de esta colonización que, que ni siquiera ha terminado, que ni siquiera se ha debilitado, sino cada vez se ha ido perfeccionando. Ahí lo dejo en la primera pregunta. Sí. Excelente. Sí. Rodrigo, ¿querías comentar? Sí, Adelante. a mí me parece muy importante eh, dos, dos cosas que, que menciona Pedro. Una de ellas es eh, la fecha de hoy, es decir, que por un lado, desde... Hace unos años, eh, varios y varias eh, expertas en, en los temas de derechos indígenas, como la, desde la Relatoría Especial de Naciones Unidas eh, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, han estado llamando la atención porque advierten un creciente contexto de violencia y de criminalización contra eh, organizaciones y, y defensores de derechos eh, de pueblos indígenas. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta en la actualidad, que, que lejos de vivir una disminución de este tipo de ataques, eh, estamos viendo el aumento de, de violencia, que va desde la estigmatización, ¿no? desde una serie de prejuicios, como son personas que se oponen al, al desarrollo, que, que son personas que se oponen a todo, que nada quieren, que son manipulados por intereses eh, externos, etcétera hasta ya llegar a violaciones graves como desapariciones, eh, homicidios, eh, tortura, entre otros. Entonces, eso eso por un lado y por otro que también estamos eh, en medio de, de, de una pandemia que, que ha afectado eh, severamente a, a, a todo el mundo, pero pues ya se ha documentado cómo ha afectado aún más a, a pueblos indígenas Así que muchas de las medidas que están tomando los estados no han sido consultadas ni han tenido el consentimiento de los propios pueblos. Entonces, estamos en este contexto en el cual fechas como las de hoy se vuelve todavía más difícil eh, conmemorar en el sentido de eh, movilizarse en, en estos temas, ¿no? de la exigencia de... Eh, pues el respeto a la dignidad de, de, de los pueblos y personas indígenas. Entonces, en ese sentido, pues ag agradezco también la, la invitación y, y, y la iniciativa de, de este foro y de los demás foros que se están haciendo para, eh, pues no, no, digamos, no ir con la corriente de restricciones a, a los derechos de, de eh, defender los propios derechos. ¿no? Es decir, las calles sabemos están... El espacio público está, está cercado en este momento eh, y, y también los tribunales, otra, otra vía muy importante de, de movilización eh, de, de los pueblos, eh, está también muy limitada. ¿no? O sea, ahora los tribunales sí de por sí son lentos y, y, y hay muchos quienes decimos que la justicia lenta pues, no es justicia, pero bueno, están todavía más lentos que de costumbre, pues eh, hay, que, hay que usar estas vías ¿no? para, para plantear los problemas que que, que, que estamos enfrentando. Y, y, lo otro, y lo otro que quería decir con respecto a lo que mencionaba Pedro, que, que es muy importante cuando, cuando decía, bueno, no solo es explotación de recursos, no solo es apropiación de recursos, eh, ya sea por eh, empresas extranjeras, ¿no? que pueden ser desde mineras eh, canadienses o, o, o empresas hoteleras españolas o, o cualquier otra de, de otro país, sino también, bueno, lo que, lo que varios llamaron el colonialismo interno, ¿no? es decir, eh, que, que estas relaciones a nivel internacional también se reproducen a nivel eh, nacional, a nivel local también, ¿no? donde eh, pues, eh, Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen entre otros decíamos, los pueblos indígenas en, en México son las colonias de, de la sociedad eh, llamada nacional o mestiza, pero también sobre todo lo, lo, la pertinencia de, de comprender cómo, cómo afecta a su nivel de experiencia y, y creo que tan colonial es un proyecto que se impone ¿no? en, en una determinada comunidad como los, lo que puede sentir una persona, un joven o una joven eh, indígena que le da vergüenza su apellido, eh, la comunidad de la que viene, la forma en la que habla el español, que sus padres eh, eh, parezcan, parezcan indígenas o parezcan personas ignorantes o atrasadas, es decir, ese tipo de, de sentimientos que, pues, gran parte de la sociedad eh, yucateca y, y, digamos, para pensar nuestro contexto local, eh, vive, ¿no? Porque, al menos según los censos, el 60% de la población es, es indígena, pues, son producto de esta historia eh, colonial, ¿no? Es decir, ¿por, ¿por qué Porque habría de avergonzarse a alguien de hablar eh, la lengua maya o de hablar el español filtrado a través de la lengua maya o de tener ciertos padres o venir de cierto lugar. ¿no? Creo que ese tipo de cuestiones que no siempre son tan visibles como lo puede ser la denuncia de, de una determinada empresa que llega a, interesada en los recursos de una comunidad o de un territorio o eh, estatuas como la de los Montejo, que claramente es, es, es algo muy visible, ¿no? que está en el centro de la ciudad. Ese tipo de experiencias creo que cuando eh, eh, como bien señala Pedro, es decir, si se ve la historia como solo un, una, una memorización de fechas, pues no, no tiene ningún sentido para las personas, pero cuando empiezan a aprender que eso que están eh, sintiendo, sufriendo, que eso que les está humillando, que, que no les permite vivir una vida libre, con dignidad, es producto de, de, de acontecimientos eh, particulares, creo que ahí empieza a surgir un interés por lo que Pedro decía, como descolonizar la historia, ¿no? Aprender que, que esto no es una vivencia únicamente personal, privada, sino es producto de esta historia. Ok, pues muchas gracias, muchas gracias a los dos. Sí, efectivamente, eh, la fecha, pues es una fecha importante, ¿no? Y recordamos que está, esto es una charla, eh, eh, que está en el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al EZLN, los pueblos y las comunidades indígenas, que es una jornada que está haciendo este tipo de charlas, conversatorios y un montón de actividades que se están haciendo. Eh, un poco también para generar la contranarrativa este, a lo que nos plantea eh, el, el Estado. ¿no? Entonces, bueno... A mí me gustaría andar también hablando de esto, de, de cómo contamos la historia, eh, tratar de platicar aquí un poco cómo han sido los procesos de resistencia desde la guerra de castas hacia acá a estos, a este colonialismo, ¿no? Y por otro lado, si entonces está bien llamarle neocolonialismo ahora o seguimos llamándole colonialismo porque veo que es prácticamente lo mismo. Adelante, mi querida. Muy bien, muchas gracias. En el mismo sentido en el que Rodrigo mencionaba, afortunadamente nos pone eh, de nuevo esta frase de, de González Casanova y, y de Steven Hagen sobre la colonización interna. En, en realidad es que esta colonización que... Que padecemos y que cada día se moderniza se perfecciona eh, tiene que ver con instrumentos tiene que ver con estructuras porque no es una cosa de la casualidad como nos quieren hacer creer eh, la, la colonización es una instrumentalización de, de una estructura que en, en otros tiempos eh, se pudo llamar de X o Y manera, hoy pues tenemos en, a nivel nacional un instituto eh, nacional de los pueblos indígenas, el, el INPI, que, que está encargado de, de hacer prácticas tan colonialistas para eh, terminar de, de allanar lo que... Eh, Vasconcelos empezó formalmente con, con su educación y, y, bueno, en Yucatán está el, el Indemaya, que, que bueno, este, por la pandemia no, no pueden hacer eventos culturales, según su director, en los pueblos, pero, pero sí, sí viajan, sí, sí se van a, a gastar su, el, el dinerito de la institución en, en otros lados y hacen eventos oficiales entre ellos, pero para los pueblos no, no hay nada. Entonces, encontramos que, que la colonización es un asunto de, de instituciones, está institucionalizado de tal manera que, que nos hacen creer que esa, esas instituciones son para eh, acompañar, para hacer justicia, para orientar, para gestionar, para educar, para promover la lengua, y, y no, la verdad es que es que no es cierto, más bien estas instituciones creadas por el gobierno, por los gobiernos, así del PAN, así del PRI, y peor creo que esta que está ahorita, son justamente las instituciones que, que colonizan y que, y que mejoran y que modernizan este, es, esto que estamos pasando, esto que estamos padeciendo. Entonces, eh, si revisamos lo que, lo que hacen eh, estas instituciones, en, en realidad aplican estrategias de domesticación, aplican estrategias de control, aplican estrategias de, eh, de, de corporativismo, de manipulación. Y, y bueno, finalmente, para que esto se convierta otra vez en instrumentos de votación que les permita mantenerse en el, en el poder. Para eso han servido estas, estas instituciones. Entonces, le dan ciertos barnices para, para hacernos creer que, que están haciendo bien. Por ejemplo, a las personas que ingenuamente promueven la lengua maya solamente como lengua eh, divorciada o separada de la defensa del territorio, pues son hasta aplaudidos por, por el gobernador, por el presidente de la república, por el presidente municipal, eh, les pueden dar hasta su instituto de la lengua maya, los pueden poner a trabajar en el, en el Museo del Mundo Maya, eh, los pueden hasta colocar en esos lugares, eh, porque, porque bueno, están promoviendo una, una lengua, y está muy bien que se hable la lengua maya, ah, pero eso sí, no le toques el territorio, porque entonces eso es para el Tren Maya, eso es para las granjas porcícolas, eso es para los parques eólicos y fotovoltaicos, eso es para el turismo verde, eso es para los hoteles y los restaurantes de las grandes empresas, ahí sí no te metas, puedes hablar tu lengua y hasta te puedo dar un trabajo allá en, en el INPI, pero, pero en lo demás no, no se te puede permitir. Entonces, cuando decía yo hace un momento que... Eh, la historia, una de las bondades de la historia es revisar las causas que llevaron a nuestros hermanos y abuelos a enfrentarse, a declarar la guerra eh, en, esta, en este evento que se llama o le llaman la guerra de castas. Esas causas, si las comparamos con las causas que tenemos hoy, son Exactamente las mismas. Ahí está el tema de la pobreza, el tema de la marginación, el, el tema de la humillación, el, el tema de, del arrebato del, del territorio, el control de la iglesia, el, el control de los, de los gobernadores. Basta con, con leer un poco la biografía de los Barbachano y, y, y, de, y de Santiago Imán y de, y de Santiago Méndez y todos esos. Basta con, con leer un poco eso. Y descubrir cómo el, el poder eh, institucional avasallaba a nuestros hermanos en, en las comunidades hasta no dejar en ningún momento ninguna otra alternativa que salir y hacer lo que ellos hicieron. Ahora hay una cosa que creo que es importante que la historia colonizada no nos dice, que esa guerra no está terminada, que esa, esa guerra no está cerrada, nunca se ha cerrado. Esa guerra la seguimos, esa guerra la mantenemos, esa guerra está viva. Y tal vez la 4T, que, que se presume de, de muy conocedora de la historia, no lo sabe. Tal vez quiere saberla, tal vez quiere conocerla. Y tal vez, aunque no lo deseamos, eso esté acercándose. Cierro con esto. Sí, yo, yo quisiera ir, eh, tal vez remontarnos todavía un poco más, más atrás, porque me parece muy, muy importante que, sobre todo si estamos hablando de defensa del territorio, considerar la particularidad de nuestro territorio, o del territorio que, que habitamos, para entender también eh, los procesos que están viviendo y, y, y las luchas también, porque por mucho tiempo el, el territorio de de la península de, de Yucatán, pues fue definido a partir de, de, de ausencias, ¿no? es decir, muchos de los primeros eh, colonizadores españoles que llegaron decían es que aquí no hay oro, no hay plata, entonces pues o, o nos vamos de aquí, eh, y se, muchos se fueron a otras partes, o pues vemos cómo hacemos otras, eh, cómo hacemos la riqueza y, y justamente eh, la principal fuente de riqueza fue la, la explotación de la fuerza de trabajo de, de, de los mayas, digamos, una explotación muchísimo más directa y, y, y cuando se ven eh, los, los registros de, de los defensores de indios, que muchos estaban alineados a los encomenderos de la época, muchos venían de, de la propia clase encomendera, pero algunos un poco más decentes que, que se atrevieron a cuestionar eh, parte del orden colonial, no, no del todo, pero, pero algunos de sus aspectos, pues se, se muestra que eran, eran tratados eh, los mayas como bestias de carga, con, con esas palabras, ¿no? que, que pues al no haber minería, y esto lo dijo así Bartolomé de las Casas, al, al no haber minería, al no haber oro y plata, pues los conquistadores tuvieron que hacer oro y plata de la sangre de, de los mayas, ¿no? Entonces, claramente el, la explotación de, de la fuerza de trabajo fue mucho, mucho más directa y eso pues ayuda a entender en parte la, las, lo que hoy llamaríamos las violaciones de derechos que se sufrían en esa época pero bueno, esa es una. La otra es que se decía, este es un, es, este es un territorio que no da para nada, ¿no? Es, es pedregoso, es pura piedra, nada crece, ¿no? Y, y eso también ha, digamos, ha determinado en parte la historia del territorio, ¿no? Porque algunas plantas sí han crecido, como el enequén, y pues sabemos eh, toda la historia del desarrollo de la industria nequenera y cómo esta también fue construida a partir de, de, la, de la explotación de la fuerza de trabajo. De, de la población maya, sobre todo, y también de, de trabajadores traídos de otras partes de, del país y del mundo. Pero ahora, creo que somos más conscientes, eh, y esto en parte debido a, a, a, a las propias organizaciones que han estado eh, reivindicando y reclamando sus derechos, a que este territorio no solo se define por lo que no es, o por lo que no hay, es decir, que no hay oro, no hay plata, no hay minería, eh, muchas veces por eso se decía, cuando se hablaba hace 20 años de derechos humanos en Yucatán, dicen, pues es que Yucatán es Chiapas, no es Guatemala, eh, aquí, aquí qué ha pasado, ¿no? Y, y olvidándose de la guerra de castas justamente, ¿no? Porque dices es que en Guatemala sí hubo un genocidio, ahí sí hubo masacres, en, en Chiapas está eh, toda la intervención paramilitar, bueno, y luego el levantamiento zapatista, pero en Yucatán no, no, no pasa nada, ¿no? Es decir, no, incluso ahí se, se ve como ausencia, es decir, no pasa nada, no hay minería, no hay oro ni plata, no hay tierras fértiles, eh, es un territorio pedregoso. Y ahora creo que es mucho más claro que, que vivimos en un territorio vulnerable, ¿no? es decir, eh, un territorio vulnerable por el tipo de suelo cárstico que tenemos, eh, por el tipo también de, de vegetación, el cual implica todavía un, un, un cuidado eh, probablemente mucho más Especial tal vez o, o dif diferente al, a, la, a la defensa del territorio que pueda haber en otras partes. Es decir, no es lo mismo, eh, digamos, uno podría rechazar cualquier tipo de, de, de agricultura industrial a, a gran escala o de cualquier tipo de, de granja eh, bovina o porcícola porque son eh, formas de trato eh, pues indignos también para los animales, ¿no? Eh, y un sinsentido estar dedicando tanta agua y, y, y tantos recursos a, a ese tipo de producción, pero además se hace en un territorio que todo se filtra, ¿no? Y todo se va al acuífero y del cual nosotros somos parte, o sea, estamos íntimamente conectados con eso, y los estudios químicos que muestran cómo, por ejemplo, eh, los, los plaguicidas que se van al agua, al agua de los cenotes, pues luego están presentes en, en nuestra sangre, ¿no? Entonces, hay ahí una conexión que no solo es una conexión espiritual con la madre tierra, que, digamos, eh, existen relaciones de ese tipo, sino una relación muy material, ¿no? En la cual... Eh, todo eso que está sucediendo en el territorio, por el tipo de territorio que tenemos, eh, forma parte de, de, de quienes somos ya actualmente. ¿no? Entonces, eh, creo que la guerra de castas eh, debe de, de ubicarse también en, en ese territorio particular que tenemos, ¿no? donde no, no teníamos, digamos, los problemas que habían en otras partes de, de, del país, de la región, ¿no? que, que podían darse por... Eh, un determinado tipo de plantaciones ¿no? de, de azúcar, de café O, eh, digo, aquí se, también se, se produjo eh, azúcar Pero digamos, no a la escala de otras partes de la región No la minería Y donde vemos que muchas de las eh, demandas Que eh, surgían por parte de quienes se levantaron En términos de, de, de digamos, de la guerra de castas Pues eran eh, demandas de una sobreexplotación de... Eh, de extracción de recursos, en, en este caso de, de, de tributos, de subvenciones religiosas, ¿no? Donde claramente estaba esa dimensión, ¿no? es decir, exigir un alto a ese tipo de, de extracción, un tipo de extractivismo distinto al de extractivismo de recursos naturales, ¿no? Vemos que esas demandas aparecen claramente en, en las cartas, en los documentos, y también demandas que tienen que ver con eh, dónde pueden eh, cultivar, dónde pueden trabajar la tierra, eh, algunos sectores de, de, de las comunidades, ¿no? esas limitaciones, esas restricciones que se vieron por muchos procesos eh, que se vieron eh, intensificados por todo el proceso de reforma y luego con el porfiriato, y que estamos viendo actualmente, o sea, ahí sí coincido con, plenamente con, con, con Pedro, muchas de las cosas que, que, que vemos en términos de, del impacto hacia comunidades, ¿no? ya sea desde la conquista o la reforma o el porfiriato, en, en algunos casos estamos viendo una escala todavía sin, sino igual incluso incluso, incluso mayor, ¿no? y ahí es donde una perspectiva histórica nos, nos ayuda también a, a, a pensar bueno qué qué momento estamos viviendo y, y que la violencia que están denunciando la exrelatora de Naciones Unidas o el actual relator también que ya está diciendo eh, incluso el confinamiento eh, hay con el confinamiento por la pandemia, ya se han documentado casos de asesinatos de defensores en sus domicilios. Entonces, eh, pues eso no se da en un vacío, se, se da justamente en todo, este, en, en todo este contexto y también lo que señalaba Pedro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy interesante, compañero, muy interesante. Este, me surgen un montón de dudas y preguntas y caminos hacia donde puede ir esta charla, y uno de ellos que me parece muy importante es... Eh, entender y que la gente que nos esté escuchando entienda quién es y cómo está operando este colonialismo que estamos teniendo eh, hasta ahorita. Eh, y eh, decía Pedro algo muy importante que es este asunto de que la guerra no ha parado, ¿no? que por lo menos la resistencia desde, desde las comunidades mayas ha seguido desde entonces, eh, cómo lo están resintiendo tanto las organizaciones como eh, la gente de a pie, de los pueblos, cómo están recibiendo la información de lo que es el Tren Maya, Ajá. y cuáles son las otras cabezas de la hidra que están aquí eh, colonizando de nuevo el, el terreno. Quien quiera. Voy, voy. Este, entonces, eh, yo creo que es, es bueno seguirle un poco en el, en el mismo hilo en el que Rodrigo nos ayudaba a, a entender un poco más de claridad el, el trasfondo y, y bueno, en ese sentido me gustaría comentar algunas cosas eh, se ha dicho creo que eh, sin mala intención o tal vez también algunas veces con mala intención que los, que los mayas peninsulares somos somos muy fríos, somos pendejos, no nos sabemos defender aquí, no pasa nada, eh, todos quieren venir a Yucatán, porque Yucatán está muy pacífico, y bueno, este a, a colación traigo una anécdota de pues de uno de esos personajes que se considera marxista y que recita párrafos de, de lo que Marx dice en el en el capital. Y, y bueno, un día me, me decía, oye, Pedro, ¿por qué ustedes los indios no se levantan? ¿Por qué ustedes aguantan todo? ¿Por qué ustedes están tan sumisos? ¿Por qué Yucatán no se, no se levanta? Y bueno, pues yo, yo le dije, mira, compañero, pues este, yo no sé si eso del marxismo que tú sabes te ha ayudado a levantarte. Cuando te levantes nos, nos avisas para ver si, si te seguimos. Porque hasta ahorita lo único que, que veo que haces es, es recitar como loro algunos párrafos que, que dice Marx en El Capital. Y eso, la verdad, a nosotros no nos sirve. De entrada, pues eh, ese, ese dichoso Marx solo habla de trabajo. Y aquí en Yucatán lo que menos nos gusta es que nos esclavicen el trabajo. De eso estamos fastidiados y cansados. Que nosotros queremos otra cosa, no, no queremos eso. Entonces, yo creo que mucha gente, no ha logrado entender dónde está el problema de, de la península de Yucatán en el sentido de que aquí hubo dos levantamientos registrados que no son los únicos eh, y eso uno lo, lo tendría que saber porque también esto es a veces el pecado de, de quienes se especializan en la historia porque solamente se dan la tarea de revisar lo que está escrito y, y muchas veces lo que está escrito en y está levantado en las bibliotecas, en los archivos, pues están tan sesgados y es parte de esa historia colonizada y no le hacen caso a, a la historia oral, a lo que cuentan nuestros abuelos que, que han vivido cosas y que, por ejemplo, en, en mi caso, mis abuelos me, me contaron muchísimas historias aquí de la península de Yucatán que no vas a encontrar en ningún archivo de la, de la historia. Pero bueno, pensemos que. Están estos dos, por lo menos, que están registrados, que es el caso de Jacinto Can -Ek, que seguramente muchos, muchos de ustedes saben, y que eh, también eh, Pedro Bracamonte hace un recuento interesante al, al respecto. Y está pues este enfrentamiento que, que le han llamado la, la guerra de castas. En los dos casos, eh, la masacre en contra de los rebeldes fue una cosa espantosa, fue una cosa terrible. Y en el marco del, del tren porfirista, todavía mi bisabuelo me contaba que habían incursiones de, de los WIT, eh, decimos en maya, y aparecían constructores del tren descabezados, eh, y bueno, había todavía un, un reducto. Sabemos que muchos de estos eh, mayas fueron... Casados, Se organizaron cruzadas para cazarlos en la montaña de Quintana Roo y venderlos como, como esclavos en Cuba. Este golpe tan fuerte que, que se le dio a la, a la cultura maya no fue una cosa sencilla. Los mayas que, que hoy estamos, muchos de los que hoy estamos en esta parte norte de Yucatán, son los mayas, y lo tengo que decir con vergüenza, son los mayas que aceptaron callar en las haciendas y, y le dijeron sí a los, a los patrones, son los mayas domesticados, son los mayas que salieron hasta combatir a sus hermanos, como, como hasta el día de hoy hay muchos de ellos que en el nombre del tren y de Fonatur salen a combatirnos, pues es, eso es lo que, lo que ha pasado. Entonces eh, hay que revisar ciertamente esa historia de los archivos, pero también creo que es importante que comencemos a, a buscar allá dentro de los escombros esa memoria de nuestros abuelos, eso que no están en los archivos y que es importante que los que los comencemos a, a oír, a conocer y claro, a comparar con lo que están allá en el archivo porque creo que eso es, es importante, hacer una comparación entre lo que está levantado ahí y lo que está levantado en las cuevas de los cenotes, los que están levantados en las raíces de los árboles, en los que están levantados en las hojas de, de las plantas medicinales y sobre todo en los escombros de nuestras antiguas ciudades. Yo creo que es importante ese trabajo histórico que muchos no han hecho, es por eso que muchos historiadores o tal vez algunos historiadores hasta el día de hoy eh, que están en una ONG cobrando bien, están en favor del, del Tren Maya. Entonces, eso es, es muy, muy lamentable porque eh, esto es parte de, del éxito de este colonialismo que se, que se implementa en nombre de la izquierda y que, y que es una izquierda que derrama sangre igual que la derecha o peor que la derecha. Es decir, nosotros no podemos caminar en, en, en, un, en un territorio y en un camino, en una vereda sin sangre. La sangre nuestra está derramada por la derecha y hoy también la derrama la izquierda. Entonces, hoy necesitamos caminar de nuevo sobre nuestro sacbé que estemos levitando sin mancharnos de, de la sangre de la ceiba, de la sangre del cipche, de la sangre del sipche, de la sangre, del, sisilche, de la sangre de, de, del maíz. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar de nuevo por ahí pero para eso tenemos que saber si estamos dispuestos a, a renunciar a, es, a, este, a esta limosna que nos ofrece Jiménez Pons en las estaciones del tren. Yo creo que es importante y es una oportunidad para nosotros los, los mayas reflexionar bien sobre, sobre esto y que tengamos un poquito de vergüenza y, y además un poco de honra para nuestros abuelos que ellos sí expusieron su vida, ellos sí lucharon, y creo que si queremos eh, presumir los apellidos mayas que tenemos, tenemos que ser también consecuentes con esa memoria. Aquí dejo esta parte. Rodrigo, ¿algún comentario? Sí, yo, yo, sí, yo quisiera partir de, de varias cuestiones que ya mencionó Pedro, y que tiene que ver con la construcción política del pueblo, es decir, con, con, con la idea de construir políticamente el pueblo, porque, o sea, digo, lo que ya decía Pedro, estas eh, divisiones que hay en comunidades o entre regiones de, de, de Yucatán y de la península, entre quienes callaron en las haciendas y quienes no, pues lo vemos desde el momento mismo de, eh, del inicio del colonialismo en, en la región, es decir, con eh, linajes, con gobiernos eh, locales que se alinearon con los españoles, como el caso de Chiu, eh, frente a otros que resistieron, eh, como los COCOM. Es decir, este tipo de alianzas no son nuevas, ¿no? Hoy los vemos entre, pues, eh, a quienes se les prometen eh, una serie de empleos, recursos, que ya vemos que, que ni siquiera están cumpliendo con esas promesas, en el caso del Tren Maya, ¿no? eh, como han reportado recientemente eh, muchas mentiras en, en, en las negociaciones y en los acuerdos, eh, eh, digamos, en las asambleas en ejidales y en, y en las actas que se levantan. Eh, digamos, esa historia de divisiones, de alineaciones, eh, no es nueva, y, y en ese sentido alguien podría decir, bueno, es que nunca, nunca ha existido el pueblo maya como una entidad unida, unificada, que comparte intereses, que comparte una visión del mundo. Pero aquí creo que lo importante es reconocer que sí hay experiencias compartidas, que me parece que eh, más allá de las simpatías o las antipatías políticas históricas, pues eh, se trata de comunidades que han sufrido experiencias similares de discriminación, de racismo, aunque haya habido desigualdad y privilegios para algunas élites hay experiencias compartidas y hay experiencias compartidas también en lo que estamos sufriendo con respecto a, a la devastación del territorio, ¿no? es decir, la deforestación, el aumento de, de las temperaturas, de eh, fenómenos como lo que hemos estado viendo eh, desde lluvias hasta tormentas, huracanes cada vez más devastadores, eh, en parte por las condiciones climáticas mundiales, pero también porque cada vez tenemos menos, menos barreras eh, eh, naturales locales. Es decir, todas esas experiencias que estamos sufriendo de manera compartida, creo que eso llevan a la construcción de, de un sujeto político que, si le queremos llamar pueblo, eh, llamémosle pueblo, creo que lo de menos es cómo le llamamos, ¿no? que, que, que tiene que partir de estas experiencias de, de injusticia, de discriminación, de racismo y de injusticia ambiental actualmente, eh, digamos, compartidas. Entonces, eso por un lado, eh, es todo un reto porque, insisto, desde la colonia vemos estas divisiones hasta en la actualidad, ¿no? Sa sabemos que eh, cuando, cuando estamos hablando de la resistencia de pueblos o de las luchas de pueblos, eh, hay sectores enteros, sectores amplios de, de, de comunidades que... ¿Encuentran algún tipo de interés? ¿Encuentran algún tipo de, eh, de, de razón por la cual aceptar un proyecto que muchas veces eh, no, no conocen? ¿no? Y bueno, ese, ese, es, ese es un enorme reto eh, político: es decir, cómo construir este sujeto colectivo eh, más amplio que pueda actuar frente a todos estos problemas que estamos señalando. Y lo que preguntaban de cuáles son estas, estas distintas eh, manifestaciones, creo que. Eh, se dan en muchos niveles, se dan, eh, y esto lo he platicado varias veces con Pedro Se dan desde los propios ejidos, ¿no? es decir, cómo se dan los acercamientos de las empresas Muchas veces no las empresas directamente, sino sus intermediarios ¿no? Contratan promotores, eh, eh, consultorías eh, o distintos tipos de mecanismos Que son las que hacen la llamada gestión, eh, gestión local o la gestión social o como le quieran llamar y que se basan principalmente en eh, cooptar líderes, eh, eh, presidentes ejidales o, o, o, o, la, o la, digamos, eh, a los secretarios de, de, de, del ejido con, muchas veces con contratos que, que, que no se dan a conocer eh, o que se están lucrando con la pobreza creo que no hay forma no hay otra forma de decirlo es decir que se están ofreciendo cantidades de dinero en un contexto de, de gran necesidad y, y la pandemia pues esto ha, ha intensificado eso, ¿no? Muchas, muchos eh, trabajadores que se quedaron sin empleos o que ya no pueden estar haciendo los, los trabajos que, que, que estaban haciendo, pues se ven una mayor necesidad. Y, y creo que es, es muy, muy eh, vergonzoso saber que hay personas que están aprovechándose de esta situación, ¿no? Pero esa es una vía, eh, firmar este, en actas, eh, eh, completamente fraudulentas, ¿no? Que, que no responden a lo que debería ser una democracia agraria, una democracia ejidal, ¿no? donde sea la asamblea gidal que decide, eso creo que estamos muy lejos de, de vivir un, un escenario como tal, y esa sería una de las vías, realmente eh, fortalecer eh, la vida democrática, la vida colectiva, o, o también como le queramos llamar, al interior de los, propias, de los propios núcleos agrarios, ¿no? que sabemos que también, a veces los propios ejidos son quienes están llevando eh, a cabo los despojos en las comunidades. Pero bueno, esa es, esa es una vía porque ahí se da todo este proceso de, de, de despojo. Y desde luego hay, hay, hay, hay eh, muchos otros eh, que, que, bueno, eh, a, a, a mí me, me entró la curiosidad y aprovecho que, que está, está Pedro aquí para preguntarle. Recuerdo cuando, cuando inició la... La, la primera asamblea de, de, de la asamblea de Moshimbal eh, mencionaban que hay cuatro, cuatro grandes eh, tipos de proyectos eh, refiriéndose a, a los parques de energías renovables, a, a los monocultivos como la soya, a los proyectos turísticos. Y yo pensaba si no son como los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Este, eh, hambre, conquista, muerte y, y guerra, creo, ¿no? Yo no sé si ahí hay un eco un eco de, de esta idea de, de, de, de estos elementos que llegan justamente con eso, ¿no? es decir, es de nuevo conquista, de nuevo un tipo de guerra, de nuevo un tipo de hambre y, y un tipo de muerte, y, y, ¿y qué viene a representar el, el, el Tren Maya eh, junto con todos estos proyectos? ¿no? Eh, creo que para bien o para mal, el Tren Maya ha centrado los reflectores, eh, digo para bien porque es un proyecto de gran envergadura que creo que debe... Preocuparnos a, a todas y a todos. Pero por otro lado ha invisibilizado esos otros proyectos que ya llevan años en, en, en la región y que a veces eh, efectivamente hay gente que ha dejado de atender esos, esos temas, ¿no? Organizaciones o, o gente que estaba en esos temas y, y, y se han sumado al tren. Eh, y, en, y en ocasiones, pues simplemente ya no están eh, en, en, la, en el ojo público, ¿no? y, y para. Bueno, según algunos estudios, por ejemplo. Eh, el 50% de la deforestación del, de la península obedece principalmente a ganadería ¿no? y no solo a la ganadería eh, de las granjas porcícolas sino también a la ganadería bovina que no, no son grandes granjas bovinas pero sí son muchas pequeñas granjas eh, bovinas que están provocando deforestación y eso por ejemplo no es tan visible como eh, si se han visibilizado las granjas porcícolas por la contaminación del agua o, o el tren maya u otros problemas, entonces eh, creo que hay muchas, eh, eh, sé que no dio no, una respuesta muy ordenada o sistemática de, bueno, ¿cuáles son estas distintas cabezas de, de las hidras? Pero las podemos pensar desde, desde los tipos de proyectos que hay, ¿no? eh, que tienen que ver con ganadería, con agricultura industrial, con turismo, eh, con obras de infraestructura, con el tipo de estrategias de despojo que vienen desde los ejidos, que vienen desde leyes, eh, o, o ya sean leyes vigentes, que favorecen este tipo de, de despojo, como las leyes en materia energética, ¿no? y todas las leyes que reconocen la ocupación superficial y otras figuras legales, hasta, hasta artimañas completamente ilegales, no Estén, eh, eh, como, o sea, ahora sí que, que la, la cooptación las amenazas, el hostigamiento, ¿no? Creo que hay, hay muchas formas de pensar en estas, en estas cabezas. Y bueno, y decían ahí que la academia, y, y bueno, creo que muchas veces se contribuye también desde, desde, desde estos ámbitos. ¿no? no se puede no ser autocrítico con, con, con esto, ¿no? Creo que muchas veces se pide eh, eh, la colaboración desde la academia eh, y, y hay muy poca respuesta, creo. Ciertamente, ciertamente. Muy interesante, compañeros. Este, recordamos que esto es en el marco de la Jornada Nacional de Movilización y Defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al STN de los Pueblos. Eh, bueno, ya aprovechando también el clima orgullano y distópico en el que estamos viviendo ahora y este un poco pensando también, como decía Rodrigo, eh, quisiera que jugáramos un poco al Nostradamus y que me dijeran eh, ¿Qué es lo que ven a, a futuro ante, ante este embate de, eh, colonialista de la 4T? ante ¿Cuál será el destino que ustedes piensan que va a tener este megaproyecto del tren? Y, por supuesto, de las otras cabezas de la Hidra. ¿Y qué va a pasar también, Pedro, hacia el interior, hacia las resistencias? ¿Cómo vamos a resistir y cómo nos vamos a descolonizar en, en espíritu, en territorio, en cuerpo y alma y demás? Adelante. Bueno, este, pues interesante lo que se ha comentado hasta ahora y, y, y ciertamente cuando eh, nosotros empezamos como asamblea hace un poco más de, de dos años hacíamos énfasis en, en los cuatro proyectos y que ahora creo que, que ya son más parece que esta hidra va generando más, más cabezas. Y bueno, pues lo más visible ahora y en este momento y que, es, que ha tendido una, una cortina eh, de oscuridad sobre las demás, pues es el, el famoso tren del despojo o el tren colonialista, eh, que bueno, le podemos llamar de cualquier manera menos maya. Entonces, eh, lo, que, lo que puede pasar... Pues Bueno, siguiendo un poco la, la lógica de, de lo que está sucediendo hoy, en el que conocemos y, y hasta cierto punto como país eh, hemos aceptado el, el presidencialismo, pero lo que estamos viendo hoy está rayando a una dictadura, están eh, los, los otros poderes como el legislativo y el judicial como muy complacientes a, a lo que se dicta en, en las mañaneras. Parece que, que la mañanera ha sido tan fuerte que, que sus verdades no salen de, de las universidades y menos del CONACIT Tal vez por eso eh, es muy importante para para él recoger todos los dineros que se manejan en las instituciones, porque no hay ninguna institución mejor que, que lo que se dice en la mañanera, porque es ahí donde se desprende la, la santa verdad. Entonces, cuando esto sucede y los canales de derecho quedan eh, bloqueados, quedan, quedan obstaculizados, cuando el, el pueblo ya no tiene ningún instrumento que le garantice sus derechos, no hay caminos pacíficos, no hay caminos legales, no hay caminos que, que respete el propio gobierno, pues eh, la gente que tiene fe en, en algún dios dice, pues lo que queda es la justicia divina. Entonces, eh, ahí va a ser muy importante esto, porque a día de hoy, si bien es cierto que este gobierno llega con una gran cantidad de votos en su favor, pues no parece que, que esa misma cantidad la tuviera el día de hoy. Y, y creo que en los, los pueblos indígenas eh, están comenzando a manifestarse hoy Vemos que nuestros hermanos de Oaxaca están tomando las oficinas del, del INPI, están tomando carreteras, están tomando oficinas eh, colonialistas, están planteando su situación que viven de, de injusticia. Eh, entonces, es, este es el, el camino que lamentablemente nos, nos dejan. Yo, yo creo que los pueblos mayas también Estamos viendo, estamos sintiendo esto que, es, que está pasando. Y bueno, pues en la asamblea, por lo menos, nosotros hemos eh, decidido hasta ahora hacer nuestra lucha pacífica porque pues todavía creemos en un estado de derecho. Y, y ojalá que la ciudadanía pueda reaccionar, pueda, pueda despertar y, y se pueda dar cuenta que que esto tiene que ver con la participación de todos, que no, no tiene que ver con los partidos políticos nosotros eh, como asamblea tenemos como principio fundamental el, el no hacerle el trabajo a ningún partido nosotros somos apartidistas nosotros lo que queremos es que este territorio maya se pueda cuidar porque tiene sus propios valores y si se tiene que hacer algo que sea eh, desde la voluntad de, de cada pueblo de cada comunidad en toda la península de, de yucatán cosa que, que no se ha hecho cosa que que se ha violentado a pesar de las de las leyes nacionales y los convenios internacionales pues se ha violentado el derecho de la conquista de la perdón de de la consulta y de la autodeterminación de los de los pueblos indígenas. Entonces, yo, yo creo que aquí hay una situación que nos que nos está golpeando feo y que muchos comenzamos a, a, a mirar, muchos comenzamos a sentir, muchos comenzamos a oír y creo que habrá una, una reacción ca cada vez más pronunciada, más, más fuerte de nuestra parte como, como comunidades y efectivamente como decía Rodrigo no hay un, un pueblo eh, completo que diga yo estoy de, de este lado, pero pues eso creo que es un problema de, de todo el mundo, es, es raro que haya un, un pueblo que, que sea monolítico pero esto es, es parte de la situación en donde nosotros estamos y justamente con, con esta diversidad eh, tenemos que, que avanzar, tenemos que confrontar, tenemos que, que discutir, y, y qué mejor que, que como pueblos tuviéramos la oportunidad, tuviéramos el espacio para sentarnos y, y discutir este tipo de cosas y, y que no, no decidan nuestro desarrollo, no decidan nuestro bienestar, no decidan nuestras, nuestra suerte por la gente que, que no está... Viviendo con nosotros, que está fuera de nosotros y que sobre todo responde a intereses de, de los extraños. Hoy nosotros vemos a un presidente absolutamente dócil a, al imperio y que, y que está entregando lo que muchos otros gobiernos no habían podido entregar. Él está usando la legitimidad que tiene supuestamente de su mayoría de votos para desactivar resistencias para apagar sueños y para imponer el interés de los capitalistas que siempre han soñado con explotar la península de Yucatán. Y, y lo están haciendo en este momento en el nombre de un tren como una máscara de un proceso de reordenamiento territorial en el que están tratando de convertir la península de Yucatán en un parque zoológico para la diversión de los, de los extraños que vendrán en su trenecito a divertirse. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y, y cueste lo que cueste, vamos a, a resistir y a seguir nuestra eh, divulgación de, de voluntad y de palabra en contra de, de este proyecto que consideramos un proyecto de muerte, un proyecto de invasión, un, un proyecto que, que viene a acabar con nuestra cultura, con nuestra lengua y con nuestras formas de vida y nuestras formas de organización. Es, es lo que puedo comentar en este momento. Adelante, Rodrigo. Sí, por, por lo que comentaba Emiliano de, de Orwell, que, creo que justamente uno, una de las herencias del, del colonialismo es precisamente eh, pensar que no hay alternativas, es decir, y esta idea de que eh, en las en los pueblos de, de Yucatán, pues, que, que, las, que las tierras son ociosas, ¿no? que las tierras son improductivas, que, que ya no dan, y, y ciertamente hay procesos que están contribuyendo a eso, pero persiste un discurso de que los pueblos por sí solo no, no pueden, ¿no? necesitan de, del gobierno, necesitan de la inversión eh, externa, ¿no? sea, sea del propio país o, de, o del extranjero, y, y claro, si, si esos recursos fueran improductivos no habría tanto interés ¿no? en, en, en ellos por parte de, de, de empresas o, o, o de, otros, de otros organismos externos. ¿no? Entonces, creo que algo, una primera cuestión es eh, eh, el trabajo eh, a nivel comunitario, eh, de las propias comunidades, de, de un proceso de, de reapropiación de muchas de las cosas que que digamos que, que son suyas, que son propias, ¿no? pero de no me gusta mucho la palabra revaloración, pero, pero desafiar este discurso de que eh, todo esto es improductivo, es ocioso, eh, que las cosas no dan y que solo, solo a partir de una ayuda externa y, y de las decisiones de otras personas, de otras instituciones, de otras empresas, se va a poder... Eh, salir adelante, como, como dicen. Entonces, esa es una herencia del capitalismo, y es, digo, del, sí, del capitalismo, pero también del, del colonialismo. Y, y la idea de que no hay alternativas, precisamente. La idea de que la única alternativa es este modelo ya completamente eh, eh, cuestionado, no vigente, de, de atraer eh, inversiones externas para... Eh, generar riqueza de arriba hacia abajo que va a ser eh, distribuida por goteo y que eventualmente ya este pues las poblaciones se verán beneficiadas en un momento sabemos que se que ese, que ese cuento eh, pues no no no ha resultado en una mayor equidad eh, y, y el propio presidente lo cuestiona pero en los hechos lo, lo replica también ¿no? es decir eh, no, es, no es muy no es muy distinto el, el tipo de, de proyectos que, está, que están promoviendo a, a los que había cuestionado de, de, de gobiernos anteriores. La otra es, eh, creo que mucha de la buena parte de la lucha legal de, de organizaciones y de pueblos ha pasado por el tema de, de consulta, y aquí, eh, o sea, la exigencia de la realización de consultas previas, libres e informadas, y creo que, eh, bueno, Pedro y, y desde la Asamblea han, han formulado muchas críticas a, a, a este tema, eh, creo que efectivamente la, la consulta nunca, nunca debe ser el objetivo porque no, ni siquiera fue pensada como el objetivo, sino es, es un medio para ejercer otros derechos sustantivos como los de libre determinación, el derecho al territorio. Y a, y a mí me resulta eh, eh, interesante que a pesar de que el tema de consulta ha estado en la agenda internacional de Naciones Unidas, de, de la Comisión Interamericana, ya el actual relator de Naciones Unidas eh, sobre Pueblos Indígenas, que, que eh, asumió el mandato hace unos pocos meses, eh, en, entre sus eh, prioridades ya, ya ni aparece el tema de consulta. Y, y eso me parece muy positivo porque creo que, hay que, eh, desde, desde las organizaciones y desde las luchas legales, que también están en, en curso y, y, y a futuro, ya, ya eh, exigir eh, y argumentar en otros términos, ¿no? No solo este proyecto no se consultó y, y, y, y vamos a, a, a generar una suspensión provisional o, o temporal, eh, sino, por ejemplo, eh, el, lo que el actual relator dice, sin que eso tenga que ser la agenda, ¿no? No, no, no quiero decir que desde las Naciones Unidas tenga que venir la agenda, simplemente me parece, me parece interesante cómo ya eh, lo que varias organizaciones en distintas partes del mundo están haciendo llegar a, a las Naciones Unidas ya no es el tema de consulta, él, él señala las repercusiones de la agricultura en gran escala y la deforestación, en particular por aceite de palma, so, soya, azúcar, Plantaciones, ganadería, el reconocimiento de territorios, de tierras y territorios indígenas, ¿no? identificación, demarcación, titulación y registro de las tierras y territorios y que esa, pues debe ser la demanda mucho más directa ¿no? y debe ser la argumentación eh, mucho más directa y no solo, no solo la consulta. ...las consecuencias del cambio climático para los pueblos indígenas, ¿no? los efectos de la penalización, detención arbitraria, tortura y, digamos, otras formas de violencia contra los pueblos indígenas. Y aquí, particularmente para el caso del tren, yo creo que todo eso eh, a, aplica también, porque se ha visto que el argumento por la vía de la consulta, que se hizo muy mal y, y, y, y ni siquiera se le podría llamar propiamente una consulta previa, libre, informada pues no, como, como decía Pedro, no, a pesar de que las Naciones Unidas, a pesar de que varias organizaciones y organismos de derechos humanos han señalado que, que la consulta se hizo mal, que no cumplió con los estándares internacionales, pues oficialmente ya se da por, por cumplida con, con, ese, con ese derecho o con ese trámite, como se ve, ve a veces también. Y, y creo que es, es un campo muy limitado para actuar. ¿no? y Creo que hay, hay que reconocer, las dimensiones eh, de libre determinación, eh, las di dimensiones ambientales, e incluso si se quieren, económicas y financieras, ¿no? eh, eh, porque igual muchos empresarios dicen es que eso no va a ser eh, eh, no va a ser eh, solvente ese proyecto, y cada vez se anuncia cómo se necesitan más eh, millones de pesos para, para llevar a cabo este proyecto. Entonces. Yo, yo sospecho, y puedo equivocarme rotundamente, que, que ni siquiera importa si el proyecto se va a, a realizar o no. Ya este fin de semana López Obrador decía que para 2023 ya debe estar. Pero muchas veces, como pasa con ese tipo de proyectos, eh, el mero anuncio, las primeras obras, toda la especulación, los negocios, que, que empieza, el dinero que empieza a circular en este nivel, muchas veces eso ya, ya se vuelve parte del, de los intereses. ¿no? Entonces, Creo que, que hay que aprovechar la, la, la sinergia y los distintos intereses que están surgiendo, es decir, hay jóvenes ambientalistas que están preocupadas por el tema eh, de cambio climático que coincide con la agenda de, de, de organizaciones eh, eh, indígenas por la defensa de libre determinación y de territorio. ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí creo que, que hay que construir alianzas más, más amplias, eh, porque si no, de otra forma, esto... O sea, como, como dice Pedro, a nivel legislativo, judicial, ejecutivo, esto está como una aplanadora, entonces, pues hay que construir alianzas, hay que hay que trabajar eh, también en, en, en, en las alternativas, a, a que, que sí hay, pero que generalmente se dice es que no hay, esta es la única forma de, de hacerlo, Excelente, muchas gracias. Eh, Pedro, tienes ahí una pregunta si quieres responderla y te pediría que nos des también unas palabras finales ya para ir concluyendo, por favor. La pregunta dice, ¿cómo se organiza la asamblea y de qué manera se puede sumar más personas? La hace Nelson Joaquín Ibarra can Tu micrófono está apagado, Pedro. Gracias. En la en asamblea la nos hemos enfocado a crear algunas estrategias y condiciones para defender el territorio de la invasión de estos megaproyectos. Empezamos en Bacalar con el tema del monocultivo de soya transgénica que, que hacen por lo general por ahí los menonitas y que están derribando una gran cantidad de hectáreas de, de monte alto de selva para hacer sus monocultivos ¿no? entonces yo creo que poco con lo que lo que dice rodrigo de hacer las alianzas es es muy importante porque justamente en esta semana me Escribe un, una persona en, en Estados Unidos y me dice que hay ahí un grupo de, de gente menonita que, que está interesado en cuidar el territorio y trabaja en este, en este tema de cuidar el agua y cuidar la, la selva. Entonces me parece interesantísimo uh, hacer un encuentro con esa gente porque tal vez pues entre menonitas se pueden entender mejor o por lo menos ya tenemos al, alguna puerta por ahí para, para entrar. Entonces una de nuestras estrategias en la asamblea ha sido justamente esta, de, de hacer alianzas con diferentes eh, personas, universidades, con académicos, con periodistas, con investigadores que nos, que nos permitan eh, de primera mano tener una información relevante, certera, para, para no estar hablando con el hígado solamente, sino que tengamos eh, los, los datos que necesitamos científicos y decir, pues estamos eh, pronunciando esto porque aquí están las, las evidencias. Eso es por un lado, pero también... El, el trabajo comunitario que es sumamente importante porque si algo les sobra a las comunidades es propaganda, lo que no tienen es información. Entonces aquí es que tenemos que, que ir y, y convivir con la gente y compartir con ellos y generar la, la reflexión, filtrar la información, eh, dar, dar eh, el tiempo para para platicar, porque pues no, no se trata de, de esas visitas misioneras que uno llega y, y va a dar eh, respuestas a la gente. Justamente eh, decíamos que, que muchas eh, organizaciones de la sociedad civil van a hacer trabajo misionero en, en las comunidades y, y resulta también otro tipo de colonización. Y, y algunas veces les he dicho que que se me hace como muy claro una cruzada evangélica latinoamericana que se hizo hace algunos años en América Latina, donde, donde se le llamó Cristo es la respuesta. Alguien se le antojó y dijo, ¿y cuál es la pregunta? Esto es el problema que tenemos aquí, eh, que muchas organizaciones llegan a, a la comunidad, a darle respuestas a la comunidad, pero pues no saben cuál es la pregunta entonces yo yo creo que sí va a tardar mucho porque pues es un proceso que llevamos de más de 500 años va a tardar mucho pero pero es un trabajo que, que tenemos que hacer bueno ni siquiera es trabajo es es volvernos a, a, a sentar es dejarnos el, el tiempo para, para platicar con, con los hombres con las mujeres con los niños de, de los pueblos y eso es lo que muchas veces no, no se ha entendido dónde está el problema? El problema es, es esto que, que plantea Rodrigo, de que piensan que este modelo que viene desde arriba es el único modelo, no hay alternativa. Entonces los partidos políticos van y, y aplican y fuerzan y, y, y patean la puerta de la comunidad, entran y, y disponen de, de eso. Entonces, es, ese es el, el, el gran lío que, que nosotros tenemos con, con este problema, porque... Así no, no vamos a, a acabar porque, porque hay, un, hay una piedra muy pesada sobre nosotros que se llaman partidos políticos, que se llaman religiones o eh, grupos religiosos, que, que se llaman organizaciones civiles también así como muy formales, que, que se llama escuela, que se llaman medios de comunicación y bueno, pues sobre todo la, la televisión que hace algunos años ocupó el lugar de, del abuelo, ocupó el lugar de, de mamá, ocupó el lugar de papá y hoy está ocupando el lugar de la de la maestra. Inclusive en, en una de las, eh, me parece, burlas interesantes que, que aparecen en las redes de un niño que estaba tomando clases, eh, pues, frente a la pantalla, y de repente se resbaló la pantalla y se cayó y la mamá le pregunta, ¿qué pasó, hijo? Se cayó la maestra, dijo. Entonces, de ese tamaño está el problema que, que tenemos el día de hoy, nuestra dependencia a este tipo de cosas, porque creen que no hay otra alternativa, que esa es la alternativa y esa de a fuercitas la tenemos que aceptar. Nuestro trabajo en la asamblea también tiene que ver con esto, es un reto que, que tenemos, pero, pero no es un reto de la asamblea, es, es un reto de la sociedad, es un, es un reto de, de, de todos, de todos, porque bueno, tenemos el, el problema del agua. ¿Quién no toma agua? ¿A quién le interesaría, porque sí, envenenar el agua? Pues le interesa únicamente a los empresarios que quieren hacer dinero porque ellos creen que, que el dinero también se lo pueden beber. Pero, pero los que estamos aquí abajo, creemos que nos, nos interesa eh, hacer lo siguiente, cuidar el bosque, cuidar el agua, cuidar eh, lo, lo poco que tenemos para, para cuidarnos también, para cuidar nuestra salud, Por, porque si destruimos el, el, el ambiente, pues destruimos también nuestra, nuestra salud, y yo creo que eso va a ser importante pues saber, entender, y, y bueno, ojalá que, que pues quienes nos escuchan pues se tomen un tiempo para, para pensarlo y reflexionar esto, y, y no descalificarlos. Nosotros estamos abiertos a, a platicarlo, a dialogarlo, pero, pero tampoco queremos descalificar a, a nadie, sino lo ideal es que, es que podamos, podamos dialogar eh, en el sentido real del diálogo, que sea horizontal, no como lo hacen los, los promotores del tren mandados enviados por Fonatur, que nos invitan a dialogar con la premisa de sí al tren y después vamos a sentarnos a ver a ver si, si pintamos los vagones de rojo o verde. Eso no es diálogo, no chinguen, eso, eso no, no se los vamos a aceptar. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Pedro. Rodrigo, unas palabras finales, por favor. Sí, yo creo que hay que reconocer como... Sí, al inicio que, que estamos en un momento eh, que, es, que es global ¿no? de, de aumento de, de violencia y de criminalización a, a, a la defensa de, de derechos y, y en particular de derechos de pueblos indígenas no lo que se señala en filipinas en chile en muy diversas partes uno lo lee y parece que es lo que está haciendo el estado mexicano es decir eh, y, y si solo leo ejemplos digo, van, a, van a pensar que estoy leyendo eh, algo sobre, sobre México. Por ejemplo, que, eh, dice, se ve a los opositores de grandes proyectos como meros grupos de interés cuyos objetivos son contrarios a un interés nacional supuestamente superior. O se ve a las organizaciones de la sociedad civil y a los abogados que apoyan los derechos de los pueblos indígenas dice que también son objeto de ataques. ¿no? Es decir, es algo que se está viviendo en todo el mundo, hay que, hay que entender que es parte de, de, de todo un contexto global de un tipo de, de acumulación de, de, de riqueza, ¿no? que, que estamos viendo ya de manera muy concreta eh, lo, los, los, los desastres provocados por ese tipo de, de modelo. Y en ese sentido creo que hay que recordar también que eh, es un proceso que va para largo ¿no? y, y, y que no hay mucho tiempo y hay un sentido de urgencia porque se reciben amenazas se reciben distintos tipos de agresiones pero si vemos para el caso de yucatán como o de la península eh, varios casos que se han mencionado pues hay parques de energía eh, detenidos o suspendidos hay granjas detenidas hay monocultivos como el de la soya transgénica también detenidos es decir Intentaría terminar un poco más esperanzador, aunque aunque sé que muchas cosas son medidas legales que, que tienen ahí sus, sus, digamos, sus asteriscos, ¿no? Pero finalmente eh, creo que hay que ver también los resultados de todo este de este proceso de, de movilización que en días como hoy se conmemora, ¿no? este eh, Y bueno, es, hay mucho que hacer, mucho que seguir haciendo, pero pero no hay que, digo, lo último siempre que hay que perder es la, la, la esperanza, ¿no? por más cursi que suene. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues esto ha sido la charla Colonialismo de la Guerra de Castas al mal llamado Tres Maya con Pedro Uc y Rodrigo Yáñez eh, organizada por las compañeras de la Red de Resistencia y Rebeldía y a nombre de todos en la red yo les doy las gracias. Esto ha sido en el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y contra la Guerra al ZLN, los pueblos y comunidades indígenas y nos despedimos diciendo no al mal llamado Tren Maya y por supuesto que se va a caer. Gracias, eso fue todo.